que atiende los días martes eh, a la mañana y a la tarde y si tiene algún problema llama por teléfono y le damos un turno y ahora vamos a charlar <risa> si se despierta de problema? <risa> <risa> cualquier tipo de problema psicológico <risa> El gabinete psicológico funciona Pueden respirar, ¿eh? porque pueden <risa> porque todo <esto> no... <risa> <risa> eh... Sí, sí psicológico también porque más de una vez <risa> no tengo mucho para hacer más que consejos eh, bueno, buen día para todos para todas eh, la verdad que hoy hablar de responsabilidad civil en el marco que está el país es un poquito así como eh, no, no, tiene que ver en el fondo, claramente porque si lo que se viene es un ajuste eso va a impactar en en las condiciones laborales y en las condiciones en las que se imparte eh, educación y derecho a aprender de los niños y niñas y adolescentes en las escuelas eh, por lo cual parecería coyunturalmente un poco como o sea, hay otras cosas para las que hablar pero me parece que si lo ponemos así a, La verdad que este año, a medida que van pasando los días, me pasa tanto en Aten como en la UNTED eh, muchas de las consultas de los compañeros y compañeras no tienen tanto que ver con lo que solían ser, que eran cuestiones de licencia o de salario yo, sino temas que todo el tiempo están tocando la redes de docente, porque todo lo que no está estallando afuera, toda esa violencia social contenida por la pobreza, todo lo que está pasando en el país este, que no revienta como debería reventar, que es en la calle con la movilización, está reventando puertas dentro de las casas, está reventando puertas dentro de las escuelas y eso se nota un montón. Eh, la verdad que por eso recién hacía un chiste que no es un chiste, que más de una vez en serio me encuentro ahí en, en el sindicato, escuchando a los compañeros que vienen con problemáticas, que qué yo, yo digo, bueno, te escucho porque no, no es que hay que hacer un recurso administrativo o algo, tiene que ver con esto, digamos, ¿no? con las condiciones de, de laburo, de vida de la gente y de laburo de todos ustedes, que no se les ha yo porque ustedes las conocen mejor, pero es una realidad que se siente, se siente en el laburo miembro. Este, por eso aunque parezca medio que no tiene nada que ver yo creo que está recontra vinculado es medio como comer anchoas en el desierto de la sociedad civil porque tiene algunas cuestiones medio válidas este, técnicas pero que si no se explican eh, uno después en los casos concretos medio que se pierde eh, y acá hay que eh, tener un poco de margen para, para que cuando se van dando las cosas en las escuelas uno tenga herramientas. Por eso, si me permiten, yo primero hablar de algunos tecnicismos que son importantes para que cuando bajemos a tierra y lo pongamos en debate, uno pueda ubicarse. ¿sí? Cuando hablamos de responsabilidad eh, en términos jurídicos, hablamos de varias cosas. ¿sí? La responsabilidad, la única responsabilidad jurídica que hay no es la responsabilidad civil eh, la responsabilidad la obligación que tenemos todos y todas es responder cuando, cuando algo sucede, para lo cual tiene que suceder algo, o se tiene que haber alguna conducta humana, ¿sí? alguien tiene que hacer o no hacer algo que tenga algún tipo de consecuencia para que desde algún estamento del Estado nos vengan a, a plantear responsabilidades En realidad, básicamente hay tres tipos de responsabilidades en lo que tiene que ver eh, con el ejercicio de la profesión como docente. no está la responsabilidad penal, la responsabilidad civil y la responsabilidad administrativa. La responsabilidad penal es cuando una, cuando una conducta humana eh, se puede encuadrar de un tipo penal, constituir un delito, eso es lo que comúnmente vemos en la tele, la penal, en la que una persona es acusada y puede terminar eh, condenada penalmente por la cárcel, esa es la responsabilidad penal sería la más grave, la responsabilidad civil es la que, la que te achacan cuando la conducta humana provoca un daño que se puede medir eh, patrimonialmente, esta es la que vamos a hablar hoy, eso se ventila siempre en un juicio civil, en un juicio penal, y la responsabilidad administrativa que es cuando la falta de una entidad es un poco menor y lo que sucede es que te pueden aplicar algún tipo de sanción dentro del ámbito del Consejo Provincial de Educación, eh, Sumario, una prevención sumarial eh, y ese tipo de, de cuestiones. Lo que es importante tener en claro de estas tres cosas que acabo de decir, la responsabilidad penal, civil y administrativa, es que una misma conducta en realidad siempre puede ser vista, o, o más que vista evaluada o analizada, desde alguna de estas tres miradas, desde dos o desde las tres a la vez. ¿sí? ¿Qué quiero decir? Pero supónganse que yo un ejemplo por afuera de la escuela, como para que se entienda claro. Yo cruzo un semáforo en rojo. ¿sí? Si cruzo un semáforo en rojo, atropello una persona y esa persona fallece. ¿sí? Esa conducta mía, de pasar el semáforo en rojo, va a ser seguramente analizada y cuestionada desde las tres esferas que yo acabo de hablar: ¿sí? desde la esfera penal porque hay un homicidio culposo, o sea sin, sin intención de no matar, por un homicidio al fin, por un preso, por la muerte de una persona. A la vez, por los daños que provoca, tanto la muerte de esa persona, que supongan ser en un auto y además le aguché del auto, voy a tener un juicio civil, donde se va a hablar de la responsabilidad en el terreno civil, por los daños que causé, y ahí ya no estoy hablando de ir preso o no, sino de pagar con plata ese daño provocado, y a su vez voy a tener seguramente una sanción municipal o multa por haber cruzado el semáforo en rojo. ¿Tá? O sea, la misma conducta mía de atravesar el semáforo en rojo y atropellar a una persona y que esa persona fallezca, va a ser mirada por los, por los tres ámbitos. Penal, ir preso. Civil, puedo traer el plata. Y administrativa, en este caso, puede una multa o pueden sacar el de Sí, La misma conducta por los tres O no, porque si yo atravieso el semáforo en rojo, Choco un auto y no mato a nadie, sale la esfera penal. Tendremos que discutir si tengo que pagar o no los daños del auto civilmente y me pondrán una multa y me sacarán el carnet administrativamente. O paso el semáforo en rojo y no tropezo a nadie, me engancha el zorro, eh, o sea, la, la gente municipal, y la, la cuestión va a ser solamente administrativa. ¿Qué quiero decir? La conducta humana puede ser vista por una, por las dos o por las tres esferas de responsabilidad, todo el tiempo. Hoy vamos a hablar solamente de responsabilidad civil, pero no pierdan de vista eh, que la misma conducta humana puede ser eh, abarcada por las tres cuestiones. Sobre todo en el ámbito docente, que siempre que hay algún inconveniente de este tipo es muy difícil que solamente estemos planteando alguna cuestión de responsabilidad civil sin por lo menos que se meta por la ventana la cuestión del sumario administrativo, o sea, de la responsabilidad administrativa. No es el tema de hoy, digamos, si quieren otro día, lo por eso también dar para todo otro mundo, de, hay cosas a debatir, pero ustedes es importante que lo tengan claro. ¿no? Eh, siempre de la mano de un juicio de la sociedad civil va a haber por lo menos un, un sumario administrativo. Dicho esto, qué tiene que pasar para que a una persona se le pueda llegar un juicio por proceder así? lo primero que tiene que haber eh, es una conducta humana ¿sí? nunca se pueden juzgar eh, calificaciones o adjetivaciones esto es importante siempre tiene que haber conductas empiezo a, a repartirme el en el desierto y a hablar de cuestiones a pero que son importantes cuando pasamos la vida tranquila ¿esto qué quiere decir? ¿por qué digo que no puede haber adjetivaciones y, y tiene que haber conductas? porque si no, uno no puede defenderse ¿sí? a mí no me pueden decir te acusamos de ladrón porque eso es una adjetivación me están diciendo ladrón también tienen que decir, te acusamos que el 5 de agosto a las 4 de la tarde robaste 25 pesos de la caja de la escuela. Él, que tiene que haber una conducta que yo pueda ubicar en un tiempo, un día, una hora, en un espacio, en, en, en un lugar, y tiene que haber alguna forma que yo haya cometido eso que me están acusando, meter la mano en el cajón y sacar 100 pesos. ¿entiendes? No me pueden decir ladrón, porque me dicen ladrón y yo como me defiendo. ¿Sí? Eso es volver a la época de la Inquisición. Bruja, a la hoguera te fuiste. ¿Sí? No, a, eh, de la Revolución Francesa para acá, para que haya algún tipo de achaque de responsabilidad, lo primero que tiene que haber es una conducta humana, ubicable en un tiempo, en un espacio y de alguna forma eh, que se haya cometido. La forma de comisión. Entonces, eso como primera cuestión. Sin conducta no hay responsabilidad. La conducta humana... Eh, al revés de lo que, de lo que a veces eh, eh, indica el sentido común no es solo un hacer o sea, conducta humana no es solo cuando yo hice algo también es cuando yo no hice algo que se esperaba que hiciera ¿Sí? o sea, mi conducta es activa, hice algo docente en el 99% de los casos estamos frente, frente a conductas omisivas ¿sí? es muy raro que a un docente le digan empujaste a un chico en el recreo se cayó y se golpeó más bien la, la cuestión es no estabas prestando la debida atención cuando estabas cuidando la puerta del baño y pasó algo entonces yo no hice nada ah, no no lo que hay es una conducta omisiva no hice lo que esperaba estar, estar mirando o estar prestando atención sí y a su vez, de esta, además de esta distinción entre conducta activa y conducta omisiva, hay otra que es importante tener en cuenta, que es la, la voluntad o no que uno le pone a ese hacer o a ese no hacer. ¿Sí? En términos jurídicos se habla de dolo y de culpa, que también es, el concepto de culpa suele confundir. Dolo es cuando yo hago algo con intención, y culpa es cuando yo hago algo sin querer queriendo, diría el Chavo sin mi intención de provocar un granito. ¿está? También es importante esta distinción porque por lo general la conducta que se achaca a un docente cuando se le achaca a la sociedad civil es una conducta culposa, de vuelta. Eh, salvo algún enfermo enferma, o enferma, es raro que un docente quiera lastimar no un pibe. Eh, Es algo que pasa... Por, por una negligencia, por una impericia, por algo que no se quiso, por un daño que no se quiso provocar, ¿sí? Por eso es importante tener esto en cuenta. Entonces, conductas activas y omisivas, conductas dolosas o, o culposas, esto es sin creer. Y justamente las más difíciles de, de agarrar siempre son las conductas omisivas, el no hacer, culposas. Después voy a meter en eso, que son. En el caso docente, insisto, las, las, más, eh, las más reiteradas. Entonces, primero tengo que tener una conducta. Esa conducta tiene que provocar un daño. Porque si no hay daño, no hay responsabilidad civil que me pueden obligar. Si yo paso el semáforo en rojo y no atropello a nadie, ni no golpeo ningún auto, simplemente lo paso en rojo y no paso nada, me podrán multar. Pero no hay un juicio por responsabilidad civil, no hay daño, no hay nada que yo tenga que resarcir. ¿Está? El daño, puede, el daño es, es eh, una lesión que se puede medir económicamente cuando hablamos del derecho del daño. ¿sí? Eh, puede ser un daño físico, que alguien se lastime que algo se rompa, o moral, que alguien se sienta eh, afectado moralmente. Después, cuantificar los daños esto es otra historia que también es larguísimo, no viene a cuento hoy. Pero bueno, tiene que haber un daño, tiene que haber alguien que diga, che, esto se rompió, o, che, yo me lastimé, o por esto que pasó me siento, me siento mal. Eh, tiene que haber una conducta, tiene que haber un daño, tiene que haber una relación de causalidad entre esa conducta y ese daño. ¿sí? No alcanza solo con que haya conducta y daño, porque a veces los daños que se provoca en la atribución que haya en una ley Que obligue a la persona a responder por ese daño. ¿Sí? Pongo un ejemplo también que lo saco de la educación para que esto se entienda y no sea tan, tan árido. Eh, uno que conocemos todos, es los padres respondemos por lo que hacen nuestros hijos, nuestras hijas. Eh, no, nunca se puede responsabilizar a un niño o una niña, sino que se responsabiliza por lo que pasó es el padre en el ámbito de la vida, de la vida privada. Otro ejemplo que todo el mundo seguramente conozca es el del auto. Digamos. ¿Quién responde por el, cuando hay un accidente? ¿Quién responde? que manejaba o el del auto? Responde el del auto, que en todo caso tiene que ser cargo de haberle prestado el auto a otra persona. Entonces hay una conducta humana, yo le prendo el auto Angélica, Angélica Chota, la conducta humana es de Angélica, que está al lado, junto todo, pero el factor de atribución, así es que tenga que responder, soy yo, auto Angélica, y ha sido la que me la que ha el chocar. Tiene alguna complicación más después, pero para que se entienda, no, no está en sí. línea. De... Angélica también va a responder, pero digamos, termino entrando yo en esa en esa película porque así lo plantea este, el Código Civil. Bueno. Y lo otro que tiene que ver y esto lo agrego porque tal vez eh, cuando nos metamos en concreto en la representación civil docente es importante es que esa conducta humana tiene que ser una conducta antijurídica. Eh, esto quiere decir que, sobre todo cuando estamos hablando de una conducta omisiva, un no hacer, haya una norma, haya una ley, haya un decreto, haya una o haya una resolución del un Consejo de Educación, que me obliga a hacer otra cosa distinta a la que yo hice. Entonces, mi omisión... Es una omisión antijurídica. Que teniendo en cuenta el deber de cuidado que se le impone a los docentes en las escuelas es bastante complicado, porque en realidad eh, todo lo que no está bien enseguida te van a decir que lo hiciste mal. Eh, es demasiado genérico cuando uno lo traslada al ámbito civil docente y este es uno de los problemas que tenemos en las escuelas, no solamente en Eugen, sino en todo el país. Bien. Explicado todo esto, que es la parte un poco más eh, complicada o más eh, abstracta de todas, Vamos a la responsabilidad civil docente. La responsabilidad civil docente está regulada en el nuevo Código Civil y Comercial. Ustedes saben que hace unos años se sancionó un, un, en el año 2015, en agosto de 2015, entró en vigencia un nuevo Código Civil y Comercial. Tiene un artículo específico, ese Código Civil, que habla de la responsabilidad civil docente es el artículo 1767 ahí lo tienen transcrito transcripto en el material que preparé el artículo 1767 de alguna manera ratifica el artículo que estaba vigente del código anterior que era el 1117 el código civil anterior también tenía un artículo específico que hablaba sobre la responsabilidad civil docente y que se había modificado en el año 1997. Esta modificación, que se hizo en el 97 y que de alguna manera el nuevo código ratifica, es una, es una redacción eh, nueva, tampoco es nueva no, del 97 para acá, pero que de alguna manera cambió cómo se discutía el tema o cómo se planteaba el tema de la responsabilidad civil docente Cambió en el mundo jurídico, pero no cambió del todo en la cabeza de las personas. Y para mí este es uno de los puntos eh, más importantes. Porque lo que dice la norma y lo que la gente piensa es bastante eh, contradictorio, o por lo menos choca, y es parte, creo yo, del, del, del debate político y cultural. Eh, que tenemos por delante. ¿Por qué? Voy a empezar por atrás. Porque el viejo Código Civil, el Código Civil de Belezarfi, hasta el año 97, decía que la responsabilidad del docente y del director de la escuela era igual a la de los padres, obviamente no se hablaba de las madres, porque eran. Eh, estamos hablando de ello, ñe, opa. Era igual, a, era igual a la de los padres y que cuando el padre o el tutor. Dejaba al chico en la escuela, dejaba al chico con la mochilita, toda la responsabilidad civil que tenía el propio padre. ¿Y a quién se la dejaba? ¿Al director o al maestro? Entonces, cualquier daño que provocara ese niño o esa niña, o cualquier daño que sufriera ese niño o esa niña, era responsabilidad directa del director del establecimiento o del maestro. Lo mismo que decir la segunda mamá. Hablando ya no en términos jurídicos, sino en términos. El cosito ese que le pica a la cabeza más de uno, más de una, de esa responsabilidad que se llama, estaba sancionada así en el Código Civil. Entonces te hacían cargo de todo lo que pasara con los chicos dentro de la escuela, lo que hicieran o lo que sufrieran. Eso no existe más. Desde el año 1997 no existe más. El Código Civil ya no está redactado de esa manera. Obviamente los gobiernos, abogadas en no solo se caen de juego, no sé que se de juego, te lo empujan al revés, te lo ponen al revés, como si estuviéramos hablando en la época de la Eso obviamente muchas veces pega en los padres, en las madres, en la comunidad educativa, que también siguen creyendo que el maestro, la maestra, son los responsables de todo lo que pase o no pase, adentro del aula desoyendo, o sea, desconociendo la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar, no solo las condiciones edilicias las condiciones laborales etcétera, etcétera, etcétera ¿Sí? ese discurso sigue, sigue estando vigente en la realidad, basta mirar y es una discusión, vuelvo a Guadalajara pues lo tenemos fresquito, pero lo podemos pensar como cualquier cosa que pase en las escuelas y lo que es importante conocer y llevarse de acá hoy es que el código civil no dice eso decía eso pero no lo dice más repite, no es que es un cambio del 2015 Re, reitera la reforma del 97 o sea, ya tiene varios o años. Sea, es relativamente nuevo es, es un debate abierto pero tiene sus cuantos años ¿cómo arranca En 1767 cuando hablamos de la responsabilidad civil docente? ¿sí? ah, perdón voy rápido como para que no sepan. Ah. Bueno. igual lo tienen todo acá el 11.17.117 es el artículo del código civil derogado ¿por qué se los cuento esto? primero porque es importante históricamente por lo que acabo de decir porque el viejo código civil decía en términos jurídicos la maestra, la segunda mamá clarito, te cargo de todo lo que te dejo acá si ustedes lo googlean aparece un montón de jurisprudencia con ese artículo entonces por eso digo tenganlo presente ese artículo 1117 fue modificado en 1997 y en el 2015 con el nuevo código civil está vigente el 1767 ese es el que rige hoy ¿está? ¿y qué dice? Al revés de la maestra de la segunda roma. El titular de un establecimiento educativo responde por el daño causado o sufrido por sus alumnos menores de edad cuando se hallan o deban hallarse bajo responsabilidad de la autoridad educativa. El titular del establecimiento educativo responde por los daños sufridos o causados. ¿Quién es el titular del establecimiento educativo? El Consejo Provincial de Educación en las escuelas públicas la Fundación Pirulito en las escuelas públicas de función de, de gestión privada y la sociedad anónima no sé cuánto en una escuela privada. Esos son los titulares del establecimiento educativo. Son los que responden por los daños causados o sufridos por los niños a menor de edad adentro del establecimiento. Ellos son los que responden. Esto es lo que hace un ratito yo hablaba del factor de atribución, y todos dirían de carlos no este flaco. Factor de atribución es eso, hay una norma que dice quién es el responsable. ¿Quién manejaba el auto? Angélica. ¿Pero de quién era el auto? Mira. Respondo yo. ¿Quién era la seño? Angélica. ¿Quién es el titular del establecimiento educativo? El Consejo Provincial de Educación. ¿Qué dice la ley? Respondo yo. Responde el Consejo Provincial de Educación. De alguna manera, este artículo pone en palabras que la responsabilidad de garantizar las condiciones de edilicia es el Estado. O, en escuela privada, según si la en escuela privada, el dueño de la, del establecimiento. ¿Y qué dice? Digo, para empezar a, a degradar, más abajo. El establecimiento educativo, o sea, el Consejo Presidencial de Educación, la Fundación o el dueño de la escuela privada, tiene la obligación de contratar un seguro para cubrir la eventualidad de que se produzca un daño ¿Ah? o sea no solo responde el titular sino que a su vez tiene que tener contratado un seguro sí o sí para cubrir cualquier tipo de, de emergencia ¿Sí? bueno eh, después sigue diciendo algunas otras cuestiones pero esto es importante cambió cambió no es como estuvo durante años vigente en la Argentina y no es como muchas veces intenta imponer con el discurso del gobierno provincial o muchas veces creen eh, los miembros de la comunidad educativa, los padres, las madres, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es importante tenerlo en cuenta. Bien, algunas cuestiones que tienen que ver con la redacción de este, de este artículo y que es importante conocer en concreto. El código dice... Que el titular de, de educativo responde cuando los niños se hallan o deban hallarse bajo, la, la, la, la, la autoridad, ¿sí? bajo el control de la autoridad escolar. ¿Qué quiere decir que se hallan o deban hallarse bajo el control de la autoridad escolar? También es un concepto que hay que verlo un poco corriéndose del sentido común. ¿sí? No es que estén en la escuela. Porque estar en la escuela.. No es lo mismo que encontrarse bajo control de la autoridad escolar. ¿sí? Mis hijos los míos todos los domingos saltan el alambrado de la escuela y van a jugar a la pelota de la escuela de la 205. No están, están en la escuela, pero no están bajo control de la autoridad escolar. Sí. Ya te está hablando de saltar la alambrada. Sí. Sí. <risa> ya sabemos Esa parte también no, borran la. Ya sabemos quiénes son la No, los dejan, los dejan. La del... El, año del techo, del techo. Sí. El año que viene vamos a firmar titularizaciones masivas sí. que van por fuera del este asunto de... Sí. No Ahí es otro tema, lo puedo... Pará, lo anoto... No, lo que sí, pues, pues, saltamos a Sí, sí, sí. sí, sí no, bueno. Lo que pasa es que acá estamos hablando, eso es otra cuestión. Acá estamos, digamos, yo estoy hablando de, en concreto, de responsabilidad civil docente respecto de la, claro de la cuestión. respecto de los niños y respecto a las cuestiones que tienen que ver con la, lo edificios no estoy hablando de lo laboral que es que, que lo metemos da para, para ahí para solo no tengo la palabra, porque, sí porque claro nos gusta a dar las clases bajo control de la autoridad escolar es una también una cuestión de tiempo y espacio ¿Sí? Por, eso de, por eso pongo el ejemplo del, del domingo adentro de la escuela, es en la escuela, ese es el espacio, pero en un tiempo que no corresponde estar bajo control de la autoridad escolar. Puede darse también afuera de la escuela en un tiempo que sí sea bajo control de la autoridad escolar. La, salida, la, la famosa salida de la naturaleza, que es el nombre que no siempre es una naturaleza, pero bueno, la resolución tiene ese nombre, digamos. Cuando hay una actividad de salir de la escuela, típico de la educación física o de alguna cuestión por el estilo de salir ¿sí? a donde fuera los chicos no están pero están bajo control de la autoridad escolar entonces, por eso es tan importante ahí adelanto algo que tiene que ver con las cuestiones finales que las salidas estén autorizadas o sea, debidamente planificadas y debidamente autorizadas y cada chico que salga, contar con la autorización ¿sí? porque cualquiera de estas cosas que faltan que no esté planificada que no esté eh, autorizada, o que el chico en concreto se vino sin autorización y uno porque todavía el pajarito sigue picando el mate diciendo pobrecito, pobrecito, llevémoslo, no lo estás jurídicamente hablando, ese chico no está saliendo de la escuela bajo control de la autoridad escolar, cubierto por este artículo y cubierto por el seguro, está saliendo con un adulto cualquiera que lo está llevando a cruzar la calle, aunque sea... La maestra o el maestro. ¿Se salió? ¿Cómo? No existe. No existe. ¿Dónde está? Eh, yo hago un paréntesis. Muchas de las cosas que, que pueda responder ahora eh, y, que, y que seguramente vayan saliendo del debate. Hay que pensarla siempre desde el, desde el ejemplo feo, ¿sí? desde el ejemplo malo, desde... Y ojo que yo no pienso que la mayoría de los padres o madres, eh, porque es al revés, me parece que cualquiera, yo laburé también mucho en una escuela, como docente, y la verdad es que la mayoría de los padres entienden, la mayoría de los padres, y las madres, entienden, saben, comprenden y son tan laburantes como cualquiera de los que El problema son los cuatro, o cinco que no que es uno que va a dar contra de los paros, ¿no? se, Conocemos. Lo que estamos hablando hoy, hay que pensarlo no desde la mayoría, sino desde la minoría y la minoría que el día de mañana te pueden dar un despelote. Ha habido un montón de situaciones donde, con autorizaciones telefónicas, con cosas que.. donde.. y los padres entendieron. ¿sí? Lo que estamos hablando hoy no es para la situación en la que el padre entiende. Estamos hablando de la situación en la que el padre o la madre no entiende o le calientan las, las, las intenciones y piensan que con eso puede ser. De eso estamos hablando hoy. Entonces hay que eh, extremar los cuidados para evitar quedar expuesto De eso estamos hablando. ¿sí? Lo que no significa paranoquearse ni deshumanizarse, ¿no? Porque yo creo que si algo tiene el laburo como docente es la parte, la parte humana. Pero en algunas cuestiones me parece que hay que tener más cuidado de lo que se suelen tener. ¿Sí? Esto de las salidas es el caso, es el caso típico. Todo lo que se ha judicializado, no todo, pero gran mayoría de lo que se ha judicializado y de lo que hemos tenido compañeros y compañeras expuestas a juicio de responsabilidad civil ha tenido que ver por lo general con salidas. Eh, hay un montón de ejemplos para charlar, pero por lo general tiene que ver con eso porque es donde suelen pasar las la cuestiones. Eh, por eso es importante que esté firmado. Otro paréntesis, porque aparte en la escuela no es un depósito. El que decidió tener hijos se tiene que hacer cargo. Entonces, completar la autorización tampoco tiene que Me parece que también ahí, entre la culpa de uno cuando le va el niño que no puede salir y pensar que para el que decidió tener los otros, que sea un poco cargo también, eh, me parece que también ahí hay una, ¿no? Que la escuela, si no va a ser un depósito y va a ser un lugar para ir a trabajar y que los chicos tengan el derecho a la educación, también esa pelea hay que dar. Sí. Aún en ese momento tan feo como che, el, el pibe vino a ser una eh, Me perdí. Eh, estamos hablando de. Ah, de la del 1767. Bueno, entonces, bajo control de la autoridad escolar. Es eso, es una cuestión de tiempo y espacio donde hay que pensar que no es en la escuela, es en la escuela, en horario escolar o fuera de la escuela, en una actividad autorizada por el Consejo de Provincial de Educación. Dicho esto, pareciera, y con esto ya termino y abrimos un poquito si ¿sí? Si yo me quedo en el 1767, que es el artículo que les acabo de leer, el titular del establecimiento educativo responde por los daños causados o sufridos por los estudiantes menores de edad y tiene que tener un seguro, pareciera que no hay problema. O sea, esta charla está toda muy linda y entonces cuál es el problema que, que tenemos que no la docente a la hora de trabajar, porque todo se le va a chacar en última instancia al Consejo de, de Educación. Bueno, no es así. Eh, el mismo Código Civil derogado y el nuevo Código Civil Comercial vigente del año 2015 deja abierta una ventana para que también se le pueda dirigir responsabilidad al docente o al equipo directivo. No está todo cerrado en el 1767 en esta responsabilidad que es objetiva. Hay un principio general del derecho que viene del derecho hermano que es la obligación que tenemos todos de no dañar a otro. ¿Sí? Eh, esa obligación general de no dañar a otro, que es muy genérica, se va descomponiendo y este principio de no dañar se termina transformando en la obligación de no provocar un daño, en la obligación que tenemos todos, que si hay un daño que se está produciendo, tratar de frenarlo, eh, o en la obligación de que una vez producido el daño, tratar de minimizar que, que también está en el, en, el, en el Código Civil, ahí se los anoté, el, el articulito, es el 1716, en realidad es el 1710 y el 1716 que lo, que lo da vuelta y dice que la obligación de no dañar a otro o el incumplimiento de una obligación da lugar a la reparación del daño. ¿sí? Es una generalidad, pero está así redactada en el Código Civil estamos obligados a no provocar un daño y hacer todo lo posible para no provocarlo o evitarlo y cumplir todas las normas para que ese daño no se produzca ¿tá? por esta ventana genérica se abre un mundo para achacar la responsabilidad civil docente al docente o al equipo directivo y vuelvo a lo que decía al principio hay conductas omisivas, o sea, un no hacer. Y hay conductas culposas, un no hacer negligente. ¿Eso qué quiere decir? Que no hice, visto al revés, con un espejo, cuando yo no hice algo que se esperaba que hiciera. Porque me lo manda una ley específica, me lo manda un acuerdo institucional, me lo, me lo manda una resolución o me lo manda los usos y costumbres. Si yo no hice algo que tenía que hacer y se provocó un daño, estoy violando el deber genérico de no dañar a otro. Y ahí es por donde se cuela. Entonces, ¿por qué? Porque no estabas prestando la debida atención en el, en el recreo, porque no estabas en la puerta del baño cuando según el acuerdo institucional era no sé qué, porque te llamó no sé quién a la dirección y dejaste el aula sola, entonces dejaste el aula sola, o no sé qué, no sé. o sea, ahí es donde, si bien el que tiene que responder objetivamente por el artículo 1767 que explicaba recién, en principio, ese Consejo provincial de Educación, cuando se abre esta ventana y hay margen para cuestionar lo que hizo o no hizo el docente o la docente, es donde el juicio incluye no solo al consejo y al seguro, sino también al compañero o compañera. En la gran mayoría de los casos, por situaciones que no correspondería que el compañero o compañera sea, esté siendo cuestionado. ¿no? Porque una cosa es lo que dice la norma, que suena re bonito, todos estamos obligados a no lastimar a otro, quien va a estar en contra de esa afirmación. Pero cuando lo vas a hacer la realidad, 35 pibes, que no, sé qué, dos turnos, no, noviembre, reventado. No, ¿La verdad? Agosto, ¿qué pasa? Agosto, el de microeconomía o sea, la realidad... la todo claro. El verdad no era nada a Guzmán. Ahora que era pregunta de Guzmán, la revolución de Guzmán. No. Pero en serio, o sea, eh, porque esto tiene un problema, que es cómo se mide, cómo se mide la, la conducta omisiva culposa. Porque yo, hay algo que no hice. Una cosa que yo diga, la empujó a Yasmin, se cayó y se lastimó. Eso es fácil de probar. Hay un testigo que me dijo que la empujaba y se cayó y después fue al médico y tiene una contusión en la rodilla, bla, bla, bla. bla. ¿Está bien? Se prueba fácil una conducta activa. ¿Y la conducta omisiva? Es complicado, porque lo que hay que hacer es ponerle un espejo. Hay que decir, bueno, ¿qué hice? Y estaba distraído mirando para aquel lado. Entonces tengo un testigo que dice que estaba mirando para aquel lado. Y que de aquel otro lado alguien se cayó y se lastimó. Conmigo mirando para allá. ¿Y qué tenía que hacer? Estaba mirando para allá. Bueno, fenómeno. ¿Por qué? Porque la obligación mía es estar en el recreo prestando atención. Bárbaro. Hay 356 pibes, saliendo en el segundo recreo, en lo que es, ¿Me explico? Claro, ¿para dónde, ¿para dónde tengo que estar mirando? ¿Cómo tengo que estar mirando? ¿Qué es cuidar el baño? ¿Qué hago? dentro el baño? ¿Y si entro al baño? Es, eh, ¿Cómo entra al baño? Porque hago no sé qué... O sea, cuando lo bajás a tierra, todo esto es una gran complicación que nos remite de vuelta, aunque parezca eh, tal vez discurso, pero te remite a las condiciones en las que se labura. Porque es re fácil. Y ni hablar para un juez que cobra un millón de pesos, estar sentado en el escritorio con calefacción, con todos los vidrios puestos, luego en las aulas, no sé qué... Nos... Decir, ajá, usted, señorita, tendría que haber... ¿Pará? ¿Pará? Entonces, en realidad, termino con esto, no hay una eh, receta para salvarse de que un día, cualquiera de los que estamos acá o cualquier compañía se nos vengan con, una, con un juicio por la responsabilidad civil. Pero no la hay. sí la hay para tratar de prevenirlo. Y eso es lo que importa. Sí la hay para tratar de prevenirlo. ¿sí? que arranca con un, con un debate, vuelvo, vuelvo y lo voy a decir todas las veces que me haga falta, la responsabilidad es del Estado y no del docente, y no lo dice el abogado de Aten, lo dice el Código Civil, que no es lo mismo, que tiene un poquito más de autoridad. La responsabilidad es del Estado. La responsabilidad de garantizar las condiciones edilicias para que las cosas no pasen es del Estado. La culpa es que el pizarrón se caiga y le rompa la cabeza a un estudiante no es del maestro que no prestó atención que faltaban tres tornillos o estaban flojos. Es del Estado que lo no garantizó que el pizarrón esté bien puesto. Entonces, ¿cómo se pelea para evitar que esas cosas pasen y zafar de que un día de mañana no se haga un juicio? Peleando por condiciones edilicias. Pero si no informaste. Y dejándolo por escrito. Ahí sigo, ahí sigo, sigo. Bueno, yo ahora eso. ¿Y si cómo hago para fijarme además de todo eso? ¿Sí? Si no informé, faltaba, si no. no. No. No. no. Estamos obligados a denunciar, obligados no legalmente, obligados entiendo yo desde el punto de vista sindical, obligados a denunciar todas las fallas edilicias, por una cuestión de, de seguridad personal y de la comunidad educativa. ¿Sí? Y de que si hay que parar las clases, parar las clases. ¿Sí? Pero, ¿cómo? Los docentes, los docentes. Ahora ¿No? vamos a abrir el debate. ¿No? Ya terminamos la Es que la echa... Ya tenemos respuesta para Es para eso. Es para eso. Es para eso. Es para eso, para que empiecen ahora. Pero, eh, ¿vos sos maestra o profesora? Maestra. ¿Vos lo estudiaste ni para En lado. por eso y por qué si paga mi responsabilidad que la escuela en no tiene condiciones también eso no. es lo que en las condiciones en las sí. ese es el discurso ¿Eso por, ¿eso por eso? te digo? bueno ese discurso sí. es el que hay que salir a enfrentar ahora ojo hay un límite porque y acá donde, donde donde está el campo para el debate ¿sí? porque negarse de plano a hacerlo es dejar que la escuela se venga a pedazos ¿Me explico? Sí. hay que buscar una posición entre todos y todas. ¿eh? Ah, listo. María dijo que en 1767 lo no crea el Estado. No vemos. <risa> Entonces que se destruya todo. No pasa nada. Total, algún día cuando venga, vamos a tener y que le eche la culpa a la ministra. No, porque cuesta cuando se rompe. ¿Sí? Entonces. Pero del otro lado, aunque no haya. Del otro lado, vos sos maestra. Estudiaste para maestra. Tu obligación es saber garantizar que los pibes aprendan a leer y escribir, o a sumar y o lo que fuere. No, no sos gasista, no sos electricista, no sos ingeniero civil que puede saber si esa, esa viga aguanta o no aguanta el peso del techo. ¿Está bien? Entonces nadie te puede exigir que si el techo se cae, ¿cómo no vio no que la viga? ¿Me explico? Porque no es tu conocimiento específico. ¿Cómo no lo pasó? Ahora. ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo no lo expliques por sí? Claro, <risa> bueno. Entonces, yo mi opinión Y, la, la abrimos, y me, A mí me parece que cuando las cosas son evidentes, y aunque sean chiquitas, lo que hay que hacer es denunciarlas por escrito sí, por tú el, el Tal cual, bueno, tal cual. Tal cual, bueno, tal cual. Esa es la que va, y no minimizar, porque uno no sabe. Yo no sé si la grieta es una grieta de la pintura. Del, del, bueno, termino haciendo, la, no la aburro y largamos con la, las opiniones. Y en relación a los. Eso es cuando, lo que tiene que ver con las condiciones de repito. Lo que tiene que ver con los niños, que es el, el otro gran problema que hay. Cuando algún chico se lastima, un chico lastima a otro, una vez se cae. Eh, también es importante ahí seguir un mínimo protocolo. Y esto hay que hablarlo en las, en las escuelas. Nunca hay que salir corriendo con un chico. Estaría bueno que lo hagan. Tanto afiche que Claro, pegado, lo hizo en la celda. no sé qué es que me fue. Pero vamos a Bueno, te descuento. Nunca hay que salir corriendo, porque eh, podés agravar el daño. Nunca hay ni que minimizar, porque así como no somos ni gasistas, ni plomeros, ni electricistas, ni ingenieros civiles, nadie acá es médico. ¿Sí? Paréntesis también hay un debate enorme con los cursos de RCP bienvenidos para la sociedad civil para atajar a alguien en la calle ojo en las escuelas porque si vos hiciste el curso de RCP y el, si todos los docentes sabemos RCP ¿para qué tenemos el servicio de emergencias? y achicamos un costo dijo la ministra y hacete cargos si hiciste mal el RCP ojo eso es, claro, bueno, bueno, por eso, eso es, eso es la escuela de depósito, la escuela eh, enfermería, la escuela no sé qué, la escuela, entonces la escuela termina siendo el lugar, en, en donde bueno, y los docentes una especie de mega polifuncionales que no se sabe qué. entonces por eso guarda con las cosas de sentido común y las cosas que están buenas y las que muchas veces cargamos como culpas o qué sé yo qué, porque después trasladas al laburo y entonces dejar de verse como, como un laburante y empezar a verse como super todo que no hace, te terminas estampillando contra la pared, ¿sí? Eh, entonces, venía a hablar, y, pero ¿y que si fuera alto, también, porque la escuela es la escuela, el hospital es el hospital, la casa es la casa, para mí, un poco hermano, este, son ámbitos distintos, ¿sí? que se confunden y vuelvo entonces, en un país con creciente pobreza, con... cada vez, esto va a ser cada vez peor, bien siendo el... Entonces, termino. La, es importante llamar al, al servicio de emergencia, llamar a los padres. No alcanza lo que digan los padres. Ahí decía el compañero: No, si por teléfono me autorizan, o sea, llevar hasta la salita. Porque, ¿qué es lo que pasa? El seguro te empieza a hacer las preguntas de rigor: ¿no? que es Amarillo, verde, rojo. Verde, amarillo, rojo. Que entonces todo es verde, salvo el que se esté muriendo, y, y vos quedás ahí y llamás al padre, el padre está laborando, la madre está laborando, no puede venir, o vive lejos del el ni que yo qué, ojo con esas situaciones. Lo que es importante es anotar, ¿sí? registrar en acta todo lo que se hizo y todo lo que está pasando. También es re difícil, por eso es que también es importante tener el chocado de antes, ¿no? porque una sola persona... Aunque a veces, puede, sobre todo las compañeras pueden más que los compañeros, que, más que los compañeros lo atender al pibe, llamar con el celular está lactan, y estar haciendo el acta, bueno, esas cosas. <ríe> tratemos de que no, de que se traba, de buscar mecanismos para cuando, cuando esas, estas cuestiones suceden, y alguien tiene que estar conteniendo al niño o la niña, alguien tendría que estar llamando y alguien tendría que estar registrando. Sé que suena Disney, sí. pero <ríe> Pero tiene que, tiene que tra tienen que tratar de que sea así, o al menos dos. Porque, obvio que lo importante es que ese chico no le pase más de lo que le haya pasado, desde, eso es lo primero. Pero lo segundo es que haya una acta. ¿Sí? Y que si vos llamaste al servicio de emergencia y no contestaron, anotar, siempre, no, no, no sé so cuánto, llamé y no contestar. O contestaron. Y me preguntaron. Siempre el teléfono de la escuela. Siempre no el teléfono. No, tal cual. Si llegado el caso no ha, no sé qué, se anota. No importa. Llamé desde el teléfono tal, porque eso después, el día de mañana, vuelvo a lo mismo. Yo estoy hablando para pensar la situación donde hay un problema, un juicio y alguna cosa. Se o sea, le dio una patada a un compañero De que... Desde lo concreto jurídico, de lo que tiene sentido un poco la charla de hoy, y... siempre dando la vista a lo político, porque yo me quedo con esto que dice Liliana. Ojo que también los que a veces están del otro lado del servicio de emergencia son laburantes como somos laburantes nosotros, porque es o el sistema público de salud o un servicio de emergencia donde no es el, claro, no es el, que, el dueño el que viene, el que viene es un pobre flaco que, que por lo general eh, eh, no, está precarizado pues, claro, que es chofer mucamo, eh, o sea, no viene un pediatra entonces esta precarización que hay en el laburo el mejor en el de, los casos de la masa, que viene en el mejor de los casos que viene. Por eso es importante, termino con esto, el acta. El acta por escrito, tanto que denuncia las condiciones edilicias como en el caso concreto la que relata todo lo que se está haciendo. Lo ideal en el momento. Lo no tan ideal, pero por lo menos hacerlo, ni bien termina la emergencia, no al día siguiente, ¿eh? ni bien termina la emergencia, hacer el acta, que quede claro todo lo que se hizo, que se llamó al servicio, que vino, que no vino, que llamó a la familia, que vino, que no vino, si se lo lleva a la familia, que firme que se llevó al chico en tal y cual, tiene que quedar asentado, porque a veces las lesiones aparecen como una cosa chiquitita y después se evolucionan en algo más grave. también. Y también es una realidad que a veces los pibes se golpean en la escuela se minimiza ese golpe, el chico se va en el horario normal y después en la casa. Entonces es importante que todas esas cosas queden escritas y notificados los padres en la medida posible firmando. Porque si no es firmando, después el llamado no existió, la conversación en la puerta de la escuela no existió, y ahí es donde la cosa se puede Si se puede vale. Golpea a otra, responde la persona. Sí, para, por eso. Cubre el seguro, pero el docente se está básicamente corrido de, de esa situación. Queda apartado, porque ahí el responsable es el, el, el, el, el, la persona, el, la persona mayor de 18 años. ¿sabes? Ahí ya somos los... El Código Civil Nuevo tiene una eh, forma... Un poco más piola que la del anterior de medir la, la cuestión de la mayoría de edad. Siempre la mayoría de edad es una cosa medio arbitraria porque al, al poner una raya en una edad determinada es como que no cumple exactamente al día siguiente, cumplió 18. Pero bueno, ahora hay un concepto nuevo que está en el Código Civil que es la autonomía que es siempre de la, de, la, de la responsabilidad. O sea, los chicos ya no es a los 18 son mayor o menor a los 14 es autonomía porque se a la 14, No quiero llenar de concepto jurídico. Trato de hacerlo más eh, ya, para a los 14, a los 16 a los 18 se va como obteniendo mayor ámbito de libertad. ¿está bien? Pero la edad que determina la cuestión de la responsabilidad civil es la de los 18. ¿sí? Si yo lastimo a alguien siendo menor de 18, si es en la vereda, responde a mi, a mi familia. Si es en la escuela, responde el Consejo Social de Educación. Si tengo 18 años, me hago cargo yo. ¿sí? Ahora, de lo que pasó... Los daños, si es en la escuela, ocurre cubre el segundo. Sí, ah, me parece que por lo que pregunta el compañero, en educación de adultos, sí. si ocurre algo, si la escuela se vino abajo el techo, ah, eh, pónale, pónale. responde el consejo eh, claro. por la situación de ese adulto, aunque no sea un niño de menor de edad. Del cuadernillo hay algo que, ahora se lo vamos a mostrar a Mariano también, porque nos importa su opinión, establece en el punto 12 las normas sobre condiciones de seguridad e higiene y suspensión de actividades. Ustedes vean que hay una normativa específica sobre la ley de higiene y seguridad en el trabajo, la ley de riesgos del trabajo y una disposición a 7987 de la Dirección Nacional de Seguridad e Higiene que establece que nosotras y nosotros en las escuelas podemos constituir comisiones internas sindicales y de los representantes obreros de la comisión de higiene y seguridad que tiene la palabra fea pero se llama poder de policía ¿no es cierto? Que se llama poder de policía en donde nosotros podemos establecer que no hay condiciones para para que se continúen las actividades escolares y por eso a ver, en la contratapa ustedes tienen un modelo de telegrama obrero que es gratuito en donde se denuncia y se intima en un plazo de 48 horas a refaccionar o resolver los problemas de riesgo que hay en determinada institución, por ejemplo. O sea, nosotros tenemos la posibilidad, e incluso en el programa que tenemos como conducción, la constitución de comisiones de bioseguridad, la llamamos también por la cuestión de la pandemia, e higiene, son parte de las tareas que tenemos como delegadas y delegados en cada una de las escuelas. Lo que no es fácil porque no es conocido. Preguntas que dejo para que tenga en cuenta acá el compañero. Eh, lo de deber genérico me quedó como una espada de Damocle fría porque si bien el Código Civil y todas sus modificaciones dicen que ahora la responsabilidad pasa a la dirección, tampoco nada dice que esa responsabilidad no va a caer sobre un cuello. O sea, no, la, la ley no me salva, o el Código no me salva estrictamente. Luego, eh, seguro. Sobre la cuestión del seguro, algo que muchos años vinimos denunciando. El seguro deberíamos conocer la póliza algo que siempre le hemos reclamado al Consejo Provincial de Educación porque nos daríamos cuenta que la póliza del seguro el seguro es para proteger al Consejo de Educación de la respuesta que tiene que dar ante el daño que ha causado no una póliza que en realidad resguarde eh, a las familias, a, los, a las hijas, a los hijos que han tenido una situación de accidente en la escuela. Lo hemos vivido, porque para la internación, si no tienen obra social, si no hay hospital, los medicamentos, la quinesio, esto, y si no tienen nada, lo pagan y después el consejo te dice, tráigame la factura que se lo reponemos. Chau. Eso pasó a la historia y a veces ni siquiera se tienen, en este, casos de daños graves de salud, ni siquiera se ha podido acceder a lo que corresponde. Esto es un, un tema importante para saber, nosotros tenemos derecho a saber. Eh, que, que, digamos, ¿De qué se trata el seguro? Y luego, ¿qué pasa con el personal sobre la responsabilidad de los daños causados sobre nosotras y nosotros? Esta es la otra cuestión. Bueno, y está acá Yasmina Rafael. ¿Vos contestando ¿Sí? o.? No. ¿Sí? no. no. Yasmina, ¿Ya no, no, no va a ser un ping ¿eh? no, se a preguntar. ¿eh, hay ocho personas anotadas. Cerrate todas. 9 con Lili. Mm, bueno, arranco por esto último. Que se toca con. No me acuerdo quién preguntó. Ah, eh, Patricia. Ustedes, como trabajadores y trabajadoras de la educación, adentro de las escuelas, cuando les pasa algo, no se habla de responsabilidad civil. Ustedes están ahí, bajo relación de dependencia, entonces cualquier cosa que les pase va por ART. Se considera un accidente o una enfermedad profesional. ¿Sí? Y ahí también hay una cuestión que, el, que el, entre el lenguaje jurídico y el sentido común puede llevar a confusión. Un accidente parece algo como que te choca un auto. No. Jurídicamente un accidente es cualquier hecho súbito o violento. Entonces, aunque no suene, si hay algún profe de lengua y literatura así que está diciéndote flaco, pero es así, aunque no suene, la irrupción de un padre, como el ejemplo que contaba recién la compañera, a los gritos ni hablar si te pega o no te pega pero te deja así es un accidente laboral es un hecho no es un accidente es un hecho súbito y violento que a vos te provoca algo porque te lastimó o porque te afectó emocional o psíquicamente con lo cual hacer la denuncia al RT licencia tratamiento y lo que fuere porque, vos, porque se supone que uno va a laburar en condiciones dignas y seguras de trabajo y cualquier afectación a esas condiciones dignas de trabajo tiene que estar protegida y uno tiene derecho a reclamarlo ¿sí? no hacerlo, no estoy diciendo el caso concreto digo, pero, pero voy de vuelta, no hacerlo es ceder acá la, acá la cuestión es hasta dónde permitimos que la cosa avance ¿sí? de vuelta con un límite infinito porque si la escuela se la cerramos a la, a la, a la comunidad educativa, nos empezamos a transformar en personas que como que se no podemos separar, tenemos que. Ahora, abrimos, pero cuando terminamos limpio. O sea, la escuela se entra, no se entra gritando. Porque yo estoy trabajando, por un lado, y hay otros pibes que, están, que necesitan silencio, no sé si silencio sería, parece monástico, pero digamos, condiciones para, para poder aprender. Entonces no se puede. ¿Eso Entonces, también en el caso de que sea una violencia psicológica? Tal cual, es un accidente. Nosotros, yo, eh, bueno, hay acá en Neuquén y en Cipolletti tenemos un montón. De, de, de, aún tenemos hecho un montón de denuncias a la ART y Horizonte cubierto de la violencia psicológica como accidente laboral. Acá también, eh, acá hay menos casos, pero, pero también hay. O sea, cualquier compañero o compañera que se sienta... <risa> fiable, claro menos no casos El problema es naturalizar. La desinformación, ¿También? también también también una cosa que es por eso vieron cuando arranqué en la charla que dije guarda que una, sola, una conducta humana la podemos mirar desde lo penal desde lo civil desde lo administrativo es un lío, lo que uno es uno y todo otro, pero esto es lo mismo a mí viene alguien y me agrede en el laburo hay dos cosas que son la conducta es una y lo que a mí me pasa es una sola cosa pero yo puedo por un lado denunciarlo porque me vino a violentar, supóngase si fuera violencia de género ¿sí? pero si yo no tengo derecho a decirle a la reteche, me violentaron, me siento mal, mañana no me voy a lograr haya sido un, dos, un compañero laburo o haya sido un padre y si son los alumnos también, si un alumno le pega un docente es un, hecho, es un accidente laboral, en el sentido accidente jurídico, un hecho súbito y violento que afecta a tu salud. La salud, para la Organización Mundial de la Salud, es el equilibrio físico y psíquico con un guión en el medio, o sea, es un todo, no se separa de la